Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Y hoy os he invitado a, a la sesión para cansados y cansadas. ¿Eh? Eh, pues cuando te sientas cansado y cansado, y más en estos tiempos eh, donde estamos pasando de una estación a otra y donde el mundo está pasado, pasando por una convulsión muy grande, Puedes asumir que ese cansancio no solo se debe al proceso o a la consecuencia de una serie de cosas que te han estado pasando, sino que puedes también enmarcarlo en un proceso global de la humanidad. El cansancio es un pedido, es un pedido del cuerpo. Sientes cansancio y en el mundo corriente, en el mundo eh, habitual en el que nos manejamos, Empezamos a repetirnos, hoy oh, me siento cansada, no sé qué pasará, vamos a, algunos van al médico, ¿no? A hacerse un análisis, un chequeo general, pero ¿por qué está tan cansado? Y en el chikung, ¿qué hacemos? ¿Eh? Podemos sentir, yo particularmente estos días tengo muchos altibajos, donde hay momentos donde sí, también me siento cansada. Y entonces, ante ese cansancio, pues... Tam, lo que o, aplico es el estado Minyue. El estado Minyue, el estado de conciencia autoconsciente, lo que me hace ver es simplemente eh, aceptar el, el estado en el cual me encuentro, en ese, en ese momento en el cual eh, mis sensores, mis, mis órganos sensoriales y mis sensores internos me dicen: Uy, pero si, si, si estoy un poco como. Así, ¿no? Un poco baja, ¿no? Como si tuviera baja de energía, pero digo, ¿cómo es posible? En, es, en, en nuestra práctica de Chinel Qigong eh, sabemos que todo es chi y que si hay algo abundante en el universo es el chi, la energía. Entonces, ¿cómo puede ser que estemos cansados? Pues sencillamente podemos plantearnos la idea de una, de una experiencia global humana en transformación. En algunos momentos, nuestra, nuestro estado energético también corresponde a algo que se llama cambio. Todo el tiempo la energía está cambiando, todo el tiempo. Hay algo que permanece y ese algo solo está en esa conciencia autoconsciente en ese observador, en esa observadora. Si la conciencia autoconsciente, tu estado Mingyue, empieza a observar tu proceso de cansancio, ¿mí? dices, ah, pues toda la información me dice, estoy cansada, tengo poca energía. ¿eh? Y la retahíla de pensamientos ¿eh? nos llevan a fortalecer esa experiencia de cansancio de tal manera que tenemos, empezamos a tener muchos argumentos ¿eh? para continuar con ese estado de cansancio y prolongarlo. Y a veces, cuando el cansancio llega, lo que pide es un descanso, pero a veces descansamos y no conseguimos reponer la energía. Si hay un nivel de información que internamente, masivamente está repitiendo, repitiéndose una y otra vez, esa información, esa energía, es un tipo de energía sutil que entra a todos los niveles, ¿eh? genera una serie de pensamientos en cadena y un estado emocional que va a prolongar el estado de cansancio hasta pues, llevarlo a situaciones donde emerge un proceso ya a nivel físico. Ah, mira, aquí está, este era el problema. No, generalmente no es así. Generalmente, eh, primero no hay ningún problema desde el estado de minyoé pero generalmente lo que se ha generado es un sistema de pensamiento que me ha provocado una cadena de pensamientos asociados que me han generado una pérdida de energía porque si tú estás dale que dale con la matraca, con el pensamiento de que esté cansado, preocupado, empiezas a preocuparte, empiezas a tener temor, ¿eh? Empiezas a obsesionarte y, y empiezas a aplazar ¿eh? aplazar eh, ese, esa necesidad de descanso. ¿no? Entonces, pues ese sistema de pensamiento, habíamos dicho otras veces, y lo voy a volver a, a decir, que la actividad mental de nuestro cerebro, se lleva el 90% de la energía corporal. ¿Mm? Si yo estoy haciendo una fuerte actividad mental ¿eh? y no compenso con movimiento, con respiración, con, con práctica del gozo, de la alegría, aunque esa actividad a mí me genere mucha eh, mucho gozo, mucho disfrute, eh, tarde o temprano se crea como una una eh, incoherencia, ¿no? Entonces, tenemos un cuerpo, el cuerpo está vivo, el cuerpo se quiere mover, el cuerpo quiere socializar, pero yo estoy muy encerrada en mi, o encerrado en mi mundo ¿eh? y además estoy cansado y entonces me voy quedando y quedando y quedando y quedando cada vez más aislado ¿Eh? Entonces, toda esa energía de pensamiento que se invierte en, en hacer más fuerte ¿eh? la información de cansancio y agotamiento, también está contribuyendo a que estés en ese estancamiento. ¿eh? Entonces, eh, dentro de un cambio global, por ejemplo, de clima, que es lo que está sucediendo, eh? necesitamos adaptación. A esa adaptación tú le puedes llamar cansancio porque se manifiesta ¿eh? como un agotamiento tú quieres ser el del año pasado o la de hace tres años ¿eh? y no sólo el tema del tiempo sino el, el, <ríe> esto es un chiste que se dice no es el tiempo el tiempo que hace que nacimos <ríe> pero bueno pues si dentro de ese contexto tú te empiezas a, a utilizar en la práctica, ¿no? para observar, ¿eh? probablemente entres a cambiar tu sensación. Primero, porque para obs la observación necesariamente vienes al interior. Y cuando la conciencia regresa al interior, el chi entra necesariamente. Yo ahora estoy transmitiendo, estoy, estoy compartiendo una, una práctica o guiando una práctica y necesariamente estoy desde dentro, en estado Minyue. ¿Eh? Y vienen los argumentos y, es, y, y, y las palabras justas para que podamos comprender qué es este cansancio en el cual estamos inmersos. Si es un proceso de cambio, como decíamos, ¿eh? un proceso adaptativo, si le ponemos un nivel de exigencia porque queremos estar de otra forma, se crea una resistencia ante ese cambio ¿eh? a nivel de clima y a nivel de lo que es la humanidad, de transformación, y entonces se potencia ¿eh? el cansancio. Porque hay una fuerza que nos lleva, por ejemplo, a estar más relajados, ¿sí? a no querer hacer demasiadas cosas. ¿eh? Pero eso puede ser la oportunidad de disfrutar de otro ritmo, entonces el cansancio puede traernos nuevas perspectivas. Lo podemos vivir con la vieja información y entonces entre la lucha con ese cansancio y el proceso mental vamos a gastar más y más energía y cada vez tendremos menos, ¿Mm? hasta que Finalmente, vayamos al médico y el, el médico diga, ah, oh, mire, usted tiene tal y tal y cual cosa. Y tú digas, ves, eso era. No, lo que fue, fue el proceso de pensamiento, el proceso de información y el proceso de alimentar un estado. Y luego eso, obviamente, el cuerpo hasta cierto punto da de sí. ya o sea, luego, con tanta información, ¿eh? Eh, digamos, podríamos decir que no es muy saludable y eso, pues, esas semillas crecen ¿eh? y se manifiesta un bloqueo físico. Muy bien, entonces, para la práctica de hoy es para este, este estado cansado y cómo cambiar realmente eh, la forma de pensar acerca del de estado de cansancio. Y vamos a aplicar Minyo de Kung Fu. Primero entrando al interior. ¿no? Porque cuando la conciencia viene al interior y se da cuenta de sí misma, está generando una transformación del chi ipso facto. En el mismo momento ya cambia el chi. Decimos el sonido. Mm, mm, mm y entramos en un momento de real descanso donde podemos de verdad descansar más allá del sillón de la cama estar o estar sentados como nos guste más pero el hecho es que la calidad de de la tendencia a echarnos en alguna parte, como los gatos, como los perros, nuestra calidad ¿eh? va a cambiar sustancialmente. Porque el chi ya lo empezamos a sentir diferente simplemente cuando la conciencia entra al interior y decimos en. Algo se ilumina cuando recuerdas que este sonido lo compartió el doctor Panmin hace diez años o en el 2010 y a todos sus estudiantes les sugirió a los quienes son nuestros profes ahora, les sugirió que practicaran el sonido en todo el tiempo. Mm. Mm. Algo se despierta y se abre en el corazón cuando decimos en toda la información de Chinen Chi -kun llega. Mm. Y la información son testimonios de muchas personas que fueron cambiando su forma de pensar. Salieron de las redes del miedo, de la preocupación, del no puedo, del no soy capaz. Socializaron su práctica con otros, 10, 20, 30, miles como eran en el centro Huaxiá, o muchos millones de practicantes de Chinen Chikung en todo el mundo, en todo el planeta. Como ahora tenemos la certeza de que es así. Y la información viene profundo. La información llega muy, muy profundo. Todo en el universo es chi. Todo en el universo es energía. Es la energía de la energía. El chi es lo que sustenta la energía y lo que sustenta la materia. Ahora corazón a corazón. Somos uno solo mm. y nos reímos con mucho amor del cansancio, mm. de la falta de chi o la falta de energía mm. que nosotros mismos experimentamos mm. y la información. De chine Chikung se hace más y más poderosa en nuestra forma de pensar. Se integra nuestra forma de pensar de modo natural. Mm, caramba, todo es chi. ¿Cómo puedo decir que no tengo energía? Me la voy a traer un ratito. Me voy a traer toda esta abundancia del universo a mi interior. Y me voy a echar una risa del viejo modo de pensar. Y le voy a echar un cable a alguien cuando diga que está cansado, y le voy a hacer cerrar los ojos, traer la conciencia al interior, respirar en calma, que se acompase con mi voz, le voy a guiar amablemente, y le voy a contar la información de Chin en Qigong. En la ciencia y en el Chikung decimos que todo es energía, y una sustancia más pequeña que cualquier energía que sostiene a toda la energía y a toda la materia. El cuerpo es chi, el universo es chi, la casa es chi, los viejitos, los jóvenes, todas las edades, los coches, los aviones, los árboles, los perros, los gatos, todo es chi. Le voy a enseñar a entrar en su interior y que empiece a disfrutar de otra experiencia diferente del cuerpo, porque además puede disfrutar descansando. Mm. Mm. Mm. Mm. Pero claro, si estoy tensionada internamente, que estoy preocupada, si ya no soy la misma de antes, si me doy este tipo de información, voy a terminar en el sumidero como siempre. Si en cambio Ahora que estamos todos en uno, que somos un solo corazón, puedes reconocer que ya hay una sensación de cambio. Que se abre tu mente, que se abre tu corazón. Esto es practicar y practicar no tiene ningún tipo de exigencia. Ningún tipo de esfuerzo es diferente a todo lo que has hecho antes. Porque es unirte con toda la fuerza que te trajo al mundo. Esa fuerza que poseyó a tu mamá y a tu papá y que permitió que se unieran para traerte a ti a la vida como manifestación universal. Mm. Es un hermoso chiste. Es un hermoso acto de amor. En este momento ya... Nuestros cuerpos están muy distintos. Porque el chi ya ha cambiado. Hay chi de diferentes niveles y densidades. Los de baja frecuencia es un chi que se queja, que se apena de sí mismo. Es un chi denso que se va hundiendo y hundiendo, sin echar raíces en ninguna parte. Cuando nos fundimos, nuestro chi entra en una frecuencia más ligera. Y el chi denso se transforma rápidamente. Porque traemos la conciencia al interior y con ella viene el chi más fino y ligero. Nutre a la conciencia y a la vez transforma, por donde pasa la conciencia, se transforman los niveles densos de chi. Nos fundimos con corazones que practican desde hace mucho y van profundizando y van amándose y se iluminan en esa alta frecuencia todos entramos en ese nivel y es tan bello tan hermoso que, que ya no tenemos que hacer nada más descansamos sencillamente descansamos mucho más más profundamente y a la vez hacemos un aporte empezamos a repetir la información todo el universo es chi yo soy chi y todo estado de chi se transforma cuando entro a mi interior y la conciencia se da cuenta de sí misma la conciencia es estable es muy pura es como un corazón de bebé y nos unimos todos los corazones nos unimos en este campo hermoso nos fundimos con el chi puro universal y digo fundirnos, y y es que somos uno. Todo ahora es chi, muy fino, muy abundante. Todos los agujeros negros, las galaxias, todo eso es chi. Las estrellas, los meteoritos. Pero todo está sostenido por el chi puro, vacío más no vacío. Y ese es el más abundante en ti y en cada partícula del universo. Y es todo lo que no se ve. Todo lo que nos sostiene, nutre. Así que cuando soy en estado de cansancio es porque me he separado de la fuente. Y entonces, aunque haya procesos de cambio a nivel de la humanidad y sea natural ese cansancio, si establezco, restablezco el vínculo con la fuente, entraré en una nueva dimensión. Aceptaré todo el proceso y en ese aceptar me voy a llenar de chi, de chi, de alegría. Voy a soltar todos los problemas. Yo soy ese amor universal, no estoy generando algo nuevo. Estoy dándome la información de unicidad. Soy el Tao que decían los antiguos taoístas. Me uno a las leyes del universo y soy universo perfectamente nutrida de Chi. Y puedes sentir. O darte cuenta que eso es un amor incondicional. Si ese chi puro, universal está ahí y solo está ahí, y yo me abro y entra, es amor incondicional. Solo hay que abrirse. Y ahora sí entramos en el buen descanso. Respiramos profundo y fino en el abdomen. Decimos en o decimos el sonido que en chino quiere decir vacío, el sonido. Y vamos a ir un poquito más allá. Ahora, todo es muy sencillo, no hay nada raro. en lo que he dicho. Pero en vez de escucharlo con la mente, ábrete, deja descansar la mente y abre tu corazón. Despacito y quienes quieran, nos podemos poner de pie. Vamos a mantener esa respiración. Muy suave. Y disfrutamos de cada movimiento. Vamos a sostener una bola de chi. Los pies pueden ir juntos o, si te queda muy incómodo, puedes separarlos un poquito. Estiramos bien la coronilla. Vamos a sentir. Que el universo nos sostiene desde la coronilla y tira hacia arriba. El mentón lo colocamos un poquito hacia atrás y el coxis hacia abajo. Y vamos a balancear ligeramente adelante y atrás. El cuerpo se balancea desde el pae hui Hasta que de repente te olvidas de todo. Simplemente te entregas. En el estado de descanso. Como si estuviéramos durmiendo. Y sin embargo... Mi yue se observa, se disfruta, se recuerda, yo soy este amor universal, yo soy esta paz. Lo reconoce, yo soy esta alegría que nada se toma demasiado en serio. Soy este chi abundante. soy el chi abundante del universo soy una con el universo mm. soy gratitud gracias Y despacio vamos a elevar un poquito los codos, y vamos a abrir y cerrar. Ahora continúa abriendo y cerrando. Simplemente voy a hacer una melodía de universo infinito, de puro chi. y seguimos todos abriendo y cerrando, cada vez que abrimos el Chi, el cuerpo de Chi, el Chi del cuerpo se expande descansa, se transforma y cada vez que cerramos, reunimos el Chi más puro y más sutil yeah. puede venir una risa, no importa nada, nada es importante. Eh... So. profundamente. Ahora sostenemos la bola de chi en una sola mano y vamos a llevar la bola de chi a nutrir el cerebro. La vamos a introducir a través del entrecejo que inunde todo el espacio inmenso de la cabeza, la mano es enorme, el entrecejo es enorme y la bola de chi llega a todos los planos del cerebro de chi, masajeamos, descansamos, durmiendo sin dormir. Masajeamos, giramos la bola de chi. El chi se va haciendo más y más fino, más ligero. Eh, la cabeza se hace más y más ligera. Se abre, se abre más la puerta del cielo. Se abre, se despeja y ahora vamos a empujar todas las direcciones, desde el centro hacia todas las direcciones. Se expande y se diluye y traemos el chi más fino al centro, desde todas las direcciones al centro. Expandir, abrir, abrir. A traer. Y a la vez estamos flotando en el océano de amor, como un solo corazón disfrutando de tu disfrute, del disfrute de todos, todos somos un disfrute inmenso. Lleno de humor. Lleno de amor. <risa> Empujamos, nos reímos del cansancio. No mal, no nos burlamos del cansancio. Nos amamos. Profundamente. Y nos reímos. Y vemos que es. Fácil transformar el estado estancado. Y igual nos echamos una siesta después de esta práctica y cuando nos levantamos vamos a estar realmente en otra frecuencia. O vamos a preparar el alimento. O el desayuno. Kai. Kai. Kai. Kai. Kai. Ahora quitamos las manos. Se encuentran frente al cuerpo. Observamos la transformación, relajamos más y más. Ahora las manos están frente al ombligo, pero observa cómo el chi en el en alto, en medio y tantien bajo está muy, muy unificado. El chi de la tierra, el chi del cielo azul, el chi de toda la hermosa naturaleza. Ahora es abundante el chi de la materia y la energía oscura. Es abundante y fluye bien. Y así todas las funciones se restablecen. Mm. Mm. Ahora permite esos cambios que estás notando, sensaciones físicas, sensaciones en el chi. Y vamos a seguir jugando un poquito más a mover el chi. Abrir y cerrar en la completud que ahora es puro amor, autoconsciente, puro relajo. Por Chile dicen que el relajo, el relax. En Uruguay es otra cosa, el relajo. Disfruten, estamos como niñas y niños, estamos sostenidos, amados, amando, emitimos amor y ese amor nos viene multiplicado por millones de estrellas, por vacío, todo el universo se llena de esa información que damos y nos la devuelve a raudar. Somos ricas en chi. Descansa como los pajarillos, como los árboles, sin ningún argumento. como el río que fluye como la nube que descarga como cada gota que se precipita todo está sostenido por el chi puro universal yo soy el yo soy alegría yo soy gratitud yo soy paz Sí, es abundante, el chi fluye bien. Cada instante habitamos la vida. Somos la vida. Cada instante somos el Chi puro, universal. Aquí estamos ahora disfrutando. Y vamos despacio a elevar la bola de Chi. ay Yo soy luz de amor. Mi las manos en el centro de la galaxia. Los pies profundos, fundidos con la tierra. Todo es hermoso. Los brazos gigantes, las manos gigantes de Chi. Vierten esa inmensa abundancia a través del gran cuerpo de chi gigante. Hay mucho espacio y todo se rellena, se imprime con el chi más poderoso, con el chi más fresco. Renovamos. Toda la vida. La vida tiene espacio para crecer. La vida sonríe. Cuando tú sonríes, la vida sonríe. A través de toda la cabeza. Mmm. Pantien alto, mmm, cuello, todos los órganos de los sentidos y todo el sistema nervioso, endocrino e inmune están en armonía ahora. Pecho, espalda alta. Mmm, Salud es darte cuenta de la vida en cada instante. Mm. tanti en medio. Brillante, claro y limpio. en bajo. Mm. Mm. Mm. Mm. No le des importancia a ninguna sensación que ahora ocurra. Simplemente la observas con amor. Es cambio del chi, está cambiando. Es abundante, es muy ligero, se disuelve todo bloqueo. Ahora vamos a través de toda la espalda, la columna, discos intervertebrales, sistema nervioso y todos los sistemas. Y vamos bajando, plegando, soltando vértebra a vértebra. Vamos otra vez de las caderas. Glúteos, muslos. Seguimos bajando. Si no lo haces mental, si te has quedado sentado, acostado, lo haces mental como si estuvieras haciendo el movimiento. Tu cuerpo de chilo está haciendo con todos. Rodillas, piernas, rodillas, pies. Esto es jugar dedos de los pies, esto es muy bello, muy divertido. Vamos a lo profundo, las grandes manos y brazos de Chi, desde las escápulas, hombros, clavículas, brazos, codos, antebrazos, muñecas y manos. Tomamos una gran bola de chi y la elevamos, sin hacer nada, todo el océano de chi, como cuando la marea sube. Hay alguna gotita que cree que está haciendo fuerza para que suba la marea. Llevamos las manos al centro de la galaxia. Todo es tan hermosamente sencillo. Y desde el centro del universo, desde el centro de la galaxia, desde el centro de la galaxia, vertemos el Chi. Mm. Reconocemos, reconocemos el amor inmenso que hay en cada instante, en cada millonésima de segundo de nuestra existencia. Y todo es autoconciencia, nos damos cuenta al fin de toda la belleza. Imprimimos toda esta cabeza de chi. Somos bebés sabias, sabios. Y cada célula es como un bebé, nutriéndolo amorosamente. Y son 30, nada más que 30 trillones de células. <risa> Pero todas están felices y todas están cubiertas y llenas de amor, de paz, de alegría, de gratitud. Todo se armoniza. En medio. Mm. Amor de mis amores, tan bajo, toda la espalda. Mm. Ah, nos bajamos, nos plegamos, caderas, muslos, glúteos, rodillas, jabalas, piernas, tobillos y pies. Mm. Desde los hombros, escápulas, hasta el extremo de los dedos. Mueve los dedos de los pies y de las manos, ligeramente, conscientemente. Y tomamos una gran bola de chi. todo el océano de chi sube. Abre un poquito más las rodillas. Todo es muy puro. Nuestra conciencia Mingyue está muy clara ahora. Las manos en el centro de la galaxia, brazos enormes, cuerpo gigante, inmenso, vertemos. Una gran cascada de chi puro. Muy suave y muy amablemente se vierte nutre hasta el espacio interior del ADN. La información se transforma en la información de Chinang Chikung. Dejando espacio para el desarrollo, el crecimiento y el amor de la vida. La vida se vuelve completamente vívida. Cuello. Tanti en medio. Tanti en bajo toda la columna vertebral bajamos otra vez renovamos transformamos vamos a través escaneando e imprimiendo con el chi puro una nueva experiencia del cuerpo. Y aquí no hay límites. A través de rodillas, piernas, tobillos, pies, manos, dedos de los pies, a través de los hombros escápulas, brazos, codos, muñecas, manos, antebrazos, dedos. Todo en simultáneo. Soltamos cabeza, cuello, las rodillas bien extendidas. Y ahora elevamos el chi, todo el campo. toda la completud, por encima de la cabeza, al centro de la galaxia. Atraemos el chi, lo barquemos e imprimimos otra vez, Tanti en alto, un, lo que piensas ya piensas ya está hecho. Lo que nace de tu corazón puro se realiza en este campo. Ya está realizado. A través del cuello. A través de los miembros superiores, seguimos vertiendo, escaneando e imprimiendo a través del pecho y la espalda alta, tanti en medio. Brillante, limpio, puro, claro, ligero. Lleno de vitalidad, el chi es abundante, abundante y fluye bien, fluye bien. A través del tanti en bajo. Un, yuan, li, tu, A través de toda la columna vertebral, la médula. Con a través de las caderas, sin bajar ahora, miembros inferiores, glúteos, muslos, rodillas, tobillos, pies, dedos de los pies. Oh, yeah. a la completud y a todos, a toda la familia, a los amigos, a todos quienes necesitan ayuda, a todo el planeta, a todo el universo. Con... Yo... Mi... To... Cubrimos atrayendo el chi en alta, en alto, en, alto, en bajo, cubrimos el ombligo, mujeres primero la derecha, hombres primero la izquierda. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. El día que no te reconozcas en el bloqueo, en el problema, en la relación, en la enfermedad, en el cansancio, va a ser el día en que reconozcas realmente quién eres. <risa> y cuando reconozcas realmente quién eres, ya no necesitarás apegarte a nada, y disfrutarás de todo. Relajamos las manos, deslizamos los pies en el chi, movemos el cuerpo a gusto, libremente, déjalo que se mueva, un poquito. Escuchamos a dónde quiere ir, ¿Y lo que quiere hacer, lo observamos. Abrimos los ojos, cerramos. Abrimos los ojos, cerramos. Todo en la habitación ha cambiado, todo el día ha cambiado. Todo el interior de Chia ha cambiado. Celebramos la vida en cada millonésima de segundo. Muchas gracias a todos. Voy a detener la grabación. Hola, un Joan Linton.